ADN Emocional, el tema de hoy, Cristina, ¿cuál es? Nada. Buenísimo. <risa> Está buenísimo. Nada. Nada. Como dijo Karina, nada. Es mucho. <risa> Hay un montón de nada. atrás. Yo decía de empezar con el tema de la unión, que es lo que nosotros transmitimos en este programa, siempre hablando de, de la unión. Este, por lo menos es la, la idea para que después, una vez que estamos unidos... Dejamos de percibir de alguna forma para que nos bloqueemos, sería o, o, o manifestemos emociones que después provoquen ese estrés en alguna parte del cuerpo que manifieste el síntoma que después le decimos enfermedad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Te vas a decir no, te iba a decir lo mismo que te decía hace un rato Sí, decilo Porque nosotros eh, siempre en cada una de las enfermedades Bueno, nosotros la vamos analizando y, y después es como que siempre llegamos a la misma conclusión Donde sí. nosotros lo que tenemos que sanar es la forma de percibir Pero bueno, cómo, ¿no? Esa es la gran el gran camino Transmitir cómo o sea, transmitir nosotros, claro, vos. Todo el mundo dice difícil, pero en realidad creo que es muy fácil porque es hacer nada, como dijo Karina. Si no haces nada, realmente eh, vas a lograr la unión. Sería confiar, aceptar, dejar de pretender. O sea, para estresarte estás haciendo algo. Realmente estás generando un pensamiento de irritabilidad, de desconfianza... De, de odio, de, de no creencia, de, de un egocentrismo de pretender, no amar. ¿sí? Por eso digo que la unión tiene que ver con el amor. Entonces, si tenés algún síntoma, lo mejor que te puede pasar es empezar a pensar para qué vivo esta experiencia. Y de ahí empezar a, a, a entender que tu enojo, tu conflicto, sería porque estoy percibiendo de una forma desunida al otro, sin comprender ni aceptar que el otro tiene otra información para ser como es. Entonces, cuando me enojo, no estoy comprendiendo al otro, solo estoy viendo mi necesidad, y mi necesidad es la que manifiesta el estrés de la pretensión de mi niño interior. ¿Sí? Está claro. Bueno. Sí, sí, igual, ¿qué sería el niño anterior? El niño anterior es el ego, que sería la, la forma de percibir que tenemos, que de alguna forma esto viene con una información transgeneracional, ¿no? Para que nosotros percibamos de una forma, que sería como percibimos el amor en la infancia. Entonces, cuando estás percibiendo el amor con falta de reconocimiento, siempre estás pretendiendo que sea de otra manera, entonces te enoja, te irrita y, y provoca ciertos eh, síntomas. Esto es lo más sencillo, ¿no? Ni hablar con las frustraciones, pero siempre están conectadas con el amor, porque la única forma es que el, el organismo manifieste un síntoma es con una emoción contradictoria entre el ego y el amor. ¿tá? Porque si yo manifiesto... Eh, un síntoma es porque es contradictorio, porque siento amor por el que también me enoja, me da odio, porque es contrariado. Claro, o sea, vos cuando hablas de contradictorio estás hablando que por un lado va a la cabeza, o sea, lo que nosotros sí. pensamos o sí. que nosotros miramos la realidad, o sea, lo que estamos mirando a través de nuestro razón, ¿será? Sí. <coughs> y nuestro sentir va por otro lado. Claro. Hoy, antes de venir acá, la, la... ahí te dejo, Cris, justo te corté, justo que me inspiré con esto porque antes de venir acá, un, un amigo me, me dice que tenía faringitis y fiebre. Entonces, le digo, seguramente, desde que, cubriste, desde que te diste cuenta del síntoma, tres días para atrás eh, recibiste alguna emoción de enojo y frustración. Entonces, él me escribe, sí, quería hacer un negocio. Lo consulté con mi familia y me boicotearon todos. Y cuando tomé la decisión, el negocio ya había partido. Por la cual me enojé mucho, levanté fiebre. no O sea, él descubrió ahora ¿no? que levanta fiebre y los y dolores de garganta. Entonces, esa emoción contradictoria es porque estoy viviendo en estado de víctima buscando la culpabilidad, la culpabilidad en el otro de, de no haber podido liderar mi vida y el niño se siente frustrado en no haber sido acompañado porque estoy pretendiendo que el otro sea como yo quiero que sea porque necesitaba una complicidad en mi miedo interior, que es el niño. Entonces él tenía tanto miedo, eh, no estaba seguro, por eso el ego busca cómplices, buscó la complicidad de la familia, la familia le puso trabas, no es momento, no quiso, no se, le dio miedo, cada uno con su información, y cuando él recién toma el impulso de hacerlo, el negocio desaparece y la primera reacción del niño es echar culpas a, al entorno que no lo fue acompañado. Entonces, esa impotencia contradictoria, porque fíjense, lo contrariado sería yo amo a mi familia, pero creía y necesitaba que me apoyen en esto porque yo tenía miedo, pero en vez de ver el miedo, vivo en estado de víctima culpabilizando al resto de mi propia frustración. Entonces, en algo tan simple como esto, lo que estoy haciendo es este, vivir en estado de víctima. Y ahí es cuando estás desunido. ¿tá? En ese instante es cuando te desunís al amor. Si hubieras tenido un minuto antes, ¿no es cierto?, de que él hable con su familia, ¿no es cierto?, y que le planteara y le pidiera el apoyo, ¿vos qué le hubieras dicho? No, principalmente cuando alguien está hablando del proyecto es porque no está seguro. ¿Sí? Uh -huh. si, si yo lo cuento antes, porque no tengo la seguridad, estoy buscando la aprobación, o estoy buscando realmente eh, convencerme de una idea que no la tengo clara, porque cuando la tengo clara no tengo necesidad de contarlo, o sea, directamente ejecuto la acción y después les cuento. Eso es liderar su vida, cada uno tiene que aprender a liderar su vida este y, y no buscar eh, complicidad, o sea, por más que estemos... Eh, me decís que me van a decir seguramente que, que hay decisiones que se toman en familia y este bueno si se toman en familia y tienen esa creencia entonces tampoco tendrían que enojarse porque si van a buscar una información de una decisión sería una una idea de que de ser más abierto y no pretender que los otros le den la razón sí, sí entonces bien, pero, eso es lo contradictorio perdón pero si sí, se toman en familias porque hay un pacto societario bueno entre comillas a lo mejor pero no, no suponete, suponete que esa fuera la creencia la idea es que ellos no, no se tienen por qué enojar porque si hay si no es totalmente autoritario es una autocracia ¿sí? Sí. como los gobiernos digo yo sí, sí, entonces claro, el si tema, yo me voy el a tema enojar persona, no, no en comprendo en, nada en este caso tu amigo que sí. eh, que estaba pasando en esa situación eh, ¿cómo, cómo él advierte o puede, sí, que advierte, ¿no es cierto?, que en realidad es su miedo. Bueno, cuando él... Pero eso es claro. Sí, sí pero él no lo había reconocido. Ah, él claro. Dice, ¿Cómo hace para observarlo? Para cuando lo... le escribo, me dice, tenés razón, este igualmente, después lo que hace el ego, cuando cuando encuentra esa información, cambia la creencia. Justifica. Y empieza a justificarse, y o si no, se pone de otro tipo, o sea, del rol de víctima, y él me dijo, estoy harto, quiero hacer otra cosa. Entonces, lo, lo primero que le digo es que se calme y que pase el proceso de este de, y que empiece a observar, porque creo que había hecho muy bien las cosas él en su vida y que había, sido muy, te, había tenido mucha voluntad cuando él eh, proyectó siempre... Eh, sus negocios su, o su vida con respecto a su familia que hoy estaba cansado porque había tenido una frustración que hoy no podía ser objetivo que tenía que dejar que pase unos días para poder ser objetivo en esta conversación entonces que dejara que podíamos seguir hablando la semana que viene Este, pero él se identificó enseguida cuando le dije y, a, y él es médico <ríe> no tiene una, una una relación con con esta forma de interpretar pero pudo interpretarse ¿sí? Este, así que bueno, eso tan sencillo y tan sutil es lo que pasa en cualquier síntoma, cualquiera. El, el que parezca que es mucho más grave sería una relación con el ego mucho más fuerte eh, de la emoción, ¿sí? O algo cuando hablamos de cáncer que tiene que ver con, con una acumulación de un resentir en silencio, de algo contradictorio porque siempre hablamos del amor. Así que para que haya un, un síntoma tiene que haber amor porque si es alguien de lejos ¿entendés? no lo ves más, no te importa un desconocido, un desconocido ¿no? no es alguien que te, que te afecte emocionalmente te puede molestar a alguien este, irritar, ponerle en tu creencia pero no afectar emocionalmente porque eh, no estabas unido el tema es cuando se desune eh, ¿Sí? Cuando te desunís a través de una información de una creencia. Ahora, te pregunto, ¿por qué puede afectar tanto un este eh, un hecho eh, ocasional que te... Eh, digamos que sos espectador y que llega a paralizarte? Eh, te cuento, te voy a contar una pequeña ¿Dani? anécdota. Hace muchísimos no, años... No, me dijiste eso y me sentí miedo Sí, la primera que me salió. Muchísimos años. Yo salía de mi casa con mis chicos chiquitos para ir al jardín y, este, y en, a, a unos 20 metros adelante mío eh, había un auto parado, un señor que bajaba de una casa, de un departamento, una casa, y... Y, digamos, no escuchaba lo que decían, pero eh, veía a alemanes muy, como muy agresivos entre ambos. Como una digamos. discusión. Como una discusión. La persona que estaba dentro del vehículo se baja y tiene una situación de agresión terrible. A mí me provocó una parálisis terrible en la cual no pude intervenir. Lo terrible de todo esto era que era padre e hijo. El hijo había pasado la noche en el auto y el padre había bajado a agredirlo. Es algo que me marcó de tal forma, digamos, este, eh, me marcó pero por la parálisis que sentí en ese momento, me sentí paralizada para, para la acción e, y tuve pánico. Bueno, Sí, sí, yo cuando vos, lo primero que sí. me dio miedo, o sea, es lo que sentí. Pero eso es este, sensibilidad y aparte información ya, no aceptás eso. En otra época se aceptaría eso y las personas no, no, tienen, no tenían sensibilidad. Creían que eso podía ser normal. Pero vos no, porque tenés otra información, otra creencia. Entonces nosotros nos volvemos cada día más sensibles a través de información, ¿no? porque logramos empatía. Sería, te pusiste del otro lado. O, o, o, o sea, pudiste visualizar la información de... de de esta relación familiar que Sí, es que puedes... como que era era muy fuerte porque no entendía, digamos, sí. no entendía cómo podía haber un enfrentamiento tan fuerte sí. entre un papá y un hijo, bueno. un hijo que era un adolescente, sí. no no era Hay un... muchas cosas más para no poder entender. Sí, <risa> sí. Sí, sí, muy fuerte. Pero sí. bueno, esa eso es este, la forma de percibir de cada uno, por eso algunos pasan por el lado y no les importa, ni les afecta. Este, o no tienen tiempo ni para pensar. Este, y vos tuviste la sensibilidad de mirar y encima sentir empatía por, por lo que estaba sucediendo. ¿sí? este Pero eso no. Puede ser que te cause un estrés, una angustia momentánea. ¿tá? Porque te deprime ver algo. Pero fíjate vos qué ha pasado, qué sé yo. 40 años, 35 años. Y todavía lo seguís recordando. Y, tengo, y, sí, sí, y bueno, tengo. te impactó emocionalmente. Sí, sí, esa, y Además lo repito mucho. Mira. Pero bueno es algo, Hoy lo conté acá, pero bueno, lo he contado muchísimas veces en mi vida por una cuestión que, como que me dejó una marca el, el tema de, de ese encuentro tan violento entre padre e hijo. Sí. Bueno, eh, yo te quería preguntar algo, porque vos sí. hace un ratito Dale. Eh, dijiste que, por ejemplo, un resfrío o una laringitis tenía que pensar con tres días de. Eh, con anterioridad, para ver qué era lo que había pasado, ¿no es cierto? Sí, no todas las, los síntomas hablan del de mismo tiempo. Claro, ¿sí? bueno, justamente eso te pregunto, porque después hablaste de, mencionaste el cáncer, yo digo, bueno, el cáncer tiene una evolución mucho más larga. Sí, porque acuérdense que el cáncer, por ejemplo, es el, el resentir en aislamiento. Entonces una muchos acumula, años, ¿no? Claro, muchos años. Entonces este hay un impacto emocional, obviamente, que es el que despierta una emoción de la infancia encima, porque vos podés tener 50 años y despertar con una emoción del resentir y dentro de 7, 8 años va a surgir el síntoma, eh, nos vamos a enterar, pero también lo que estás viviendo es un recuerdo emocional de la infancia que hayas vivido, que haya quedado acumulado en, en ese momento. Ah, pues sí, me a sola. <risa> Entonces, este... Por eso cambia el tiempo, el tiempo de procesamiento de, de para que se vaya generando, porque la, el, el cuerpo enseguida nos protege y va formando eh, las defensas, ¿no? Claro. A, a y, mí siempre... Perdón, sí. ¿sí? No, no, eso. No, siempre me, me queda la... Porque a mí misma también me pasó situaciones por ahí de niña que yo recordé muchísimo más tarde. sí. Eh, qué pasa con esas personas que por ahí el conflicto que vivieron cuando eran niños no lo recuerdan y sin embargo les pasan cosas que ellos no pueden remitir a ese recuerdo porque no lo recuerdan bueno, la idea es abrir Pandora, digo yo, y es el esfuerzo de tratar de recordar este, toda la, la vida, de los impactos emocionales que hayan vivido para poder este, comprenderlos con la conciencia de adulto, no de niño, porque de niño no podés este, eh, comprenderlo. ¿sí? Este, una mente de un niño no puede comprender eh, una muerte, la otra vez hablamos que sería un abandono. Entonces queda el abandono y ya es una forma de percibir con un miedo interior de, al abandono. Entonces la vida en sincronicidad te va a llevar a que vivas esa misma experiencia nuevamente para poder evolucionarla. Por eso la idea es exteriorizar La única forma de evolucionar es a través del habla, porque somos seres neurolingüísticos. Y esa parte de transmitir sería ir eh, expresando... Lo que voy tomando conciencia para poder, este, si lo puedo decir, quiere decir que lo estoy comprendiendo Porque nosotros podemos comprender un montón de cosas pero no lo estamos diciendo Y es como que no, no la estás evolucionando Pero cuando lo puedas decir recién es porque lo incorporaste Por eso hay mucha gente que lee muchos libros y no puede hablar Pero sabe mucho pero no lo puede exteriorizar Y después viene cualquiera y habla y es porque lo está sintiendo Quiere decir que lo incorporó como información y ahí es donde está la diferencia de incorporarlo en el sentir e incorporarlo intelectualmente. Lo único que cambia la frecuencia sería la información que logre un sentir distinto. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los niños abusados y que después tienen hijos y nunca contaron su experiencia, eh, sus hijos quedan con esa misma información y van a tener que volver a repetir la misma experiencia en sincronicidad para que alguna vez exteriorice y se repare esa información nosotros somos seres de información o sea que eh, cada pensamiento no se pierde o sea que si llevas un pensamiento y, y una creencia de abuso tus hijos tus nietos pueden seguir viviendo las mismas experiencias hasta a que, no sé eso se que exteriorice. vos lo exteriorices lo exteriorices y repares sería claro, porque porque pasa que en casos de abuso y demás, el, el niño es como que lo guarda y lo esconde de tal forma que de adulto no lo recuerda. Bueno, todo lo que nosotros hoy vemos como abusos, por ejemplo, eh, tiene que ver con que hoy se exterioriza y es una forma de reparar a nivel social también, ¿no? Entonces este exteriorizar. Y, y antes no se hablaba, esto, había mucho más abuso que ahora lo que pasa es que era como como viste que se decía dentro de los hogares nadie hablaba no, nadie, se, no, al se, contrario no, se escondían, se, escondía en se todo, trataba así. de no hablar y nadie se, se una metía en el lugar de otro y se cambia de canal sí o sea así fue bueno entonces eh, la idea es que abran para no tener Alzheimer también porque uno de los síntomas del Alzheimer tiene que ver con que las personas no recuerdan Imagínense que de Porque niño... Porque querés olvidar, ¿no? Si de niño sufriste un impacto emocional muy grande, que no lo comprendiste, lo primero que querés hacer es para protegerte, o la mente lo que hace es eh, borrar. Entonces mantenerte como un estado de, de olvido, de, de esa eh, de esa sensación que tiene el niño de necesidad y no la puede lograr. Claro, pero, fíjate, la pero fíjate vos que el Alzheimer en realidad, el enfermo de Alzheimer... Eh, recuerda el pasado y no el... No, pa para para no. Hay cosas que no se borran nunca, pero hay cosas que el Alzheimer hace que, eh, yo no digo que no recuerde, va, va, va a hacer que no recuerde la memoria inmediata. Lo que hace es una forma de protección que cuando somos grandes nos volvemos más sensibles y la mejor forma de protegernos es a través de la desconexión. Entonces no tenemos memoria eh, inmediata. ¿no? Quizás tenemos memoria de cosas eh, muy atrás, pero no por eso volvemos a repetir lo mismo. Y al rato repiten lo mismo porque no recuerdan que recién lo dijeron. Sí, pero hay una extrema necesidad en cada uno de ellos que tiene Alzheimer en expresarse y en no poder reconocerse porque de niño nunca pudieron trabajar el tema de todos sus su dolor en, en haber vivido lo que vivieron, ¿no? Este y bueno de ahí sale el Señor. ¿Qué significa la unión para vos? La unión es el amor, o sea que, que la unión sería con uno mismo principalmente. Si uno, cada uno de ustedes logra amarse, como somos una conciencia, esa conciencia hará que que puedas eh, trabajar en función del otro a pesar de no ser correspondido porque cada uno que se está dando al otro se está dando a uno mismo eso sería amar entonces este eh, simplemente es amor por eso el famoso dicho si no te amas a, a tu mismo no, no puedes, amar, no a puedes amar a nadie claro sí eh, la gente se pasa la vida buscando pareja en vez de, de buscar su vida eh, en orientar su vida porque cree que tiene una gran necesidad en, en ser correspondido quiere decir que todavía no entendió que el otro no existe sino que está para mostrarte lo que sos y lo que tenés que hacer es disfrutar con el otro porque cuando estás dándole otro te estás dando a ti mismo entonces ahí no hay una, una intención de que se terminaría el control ¿Entendés? cuando dejas de controlar es porque... No habría necesidad de estar con el otro porque crees que vos no puedes estar solo. Porque estás bien solo y cuando estás bien solo puedes estar bien con cualquiera. ¿Entendés? Okay. Con cualquiera que elijas. Sí, sí, sí, por supuesto. Entonces ahí vas a poder disfrutar. Porque si no vas a estar como la gran mayoría de los matrimonios que están eh, soportándose. Sí, eso es mucho tiempo son generaciones pasadas que se soportaron muchísimo, soportaron y no evolucionaron porque siempre están este, viéndose a través de la necesidad de pensando que, que no puedo dejar, porque es la creencia de estar en, en pareja eh, y que no pueden estar solos. Y, realmente, y es que eso te va a dar la felicidad de estar en pareja. Y que como si te daría la felicidad a eso. Uh -huh. En realidad, la, la felicidad sería ver crecer al otro en, en su. En, en, su, en lo que desee claro. En lo que desee sí. En que lidere su vida Ayudar a que el otro evolucione De la manera que quiera Con vos o sin vos Y este y eso es lo más maravilloso Porque si confías en la vida Vas a hacer que venga otro maestro O, o no O pueden seguir juntos No hay una un, una regla entendés? Este, pero si confías Sería entregarte A vivir lo que tengas que vivir bueno, pero vivimos en un mundo muy particular, Daniel. No, no me, no me convences. No me convences. No, no, yo no te quiero convencer. Me gustaría este poder aprender. Porque, bueno. Eh, ¿cómo no creer? No, eh, vos dijiste, vivimos en un mundo muy particular. No, es un mundo donde todavía hay una conciencia de inmadurez. Pero eso no quiere decir que sea malo, sino que es parte de la evolución. Creo que que las personas a medida, hoy va, vamos muy rápido, hoy abrí el Facebook y tenía un montón de, de hojas, de páginas, así de gente que publicaba y pre consultaba sobre, me duele acá, me duele allá, o mi hijo tiene esto, eh, incorporando esta nueva información, por la cual me sorprendió que haya tantos comentarios y tanta gente que pregunte. ¿Qué puede haber pasado para que mi hijo salga con una hernia li, eh, inguinal, Ay, ¿sí sí, eh, inguinal? Sí, inguinal, sí, sí. sí, sí. Y, este, y entonces, este, bueno, y había un montón de información, gente que contestaba, pero muchos. Y entonces decía, oh, oh, esto esto está increíble, porque todo el mundo ya está informándose, intercambiando información. ¿Y qué es la hernia inguinal? Bueno, Bueno, ahora vamos a. Ah, bueno, está bien <risa> Si querés hablamos de un síntoma, no me no me cambies el tema. ¿De síntoma. No, si querés vamos a hablar de un síntoma. Hoy vinimos a hablar de la percepción. De nada. A hablar de... <risa> hablamos de nada. <risa> de nada. Y bueno que nada tiene mucho. <risa> no, sí, este... Que es como el meollo de todo, viste la percepción de, de cómo, cómo la Déjame armarlo. Si vos crees que te responda eso, tengo que que armarlo. No todo recuerdo exacto. Este, y la verdad que cuando me freno, cuando vos me preguntaste es porque me gusta armar más en la historia de, de, de entenderlo, comprenderlo. Sí. Yo creo que hablé de la hernia en algún momento acá. no Sí, acá con, ¿Sí? con, con Karina hablé ¿Sí? de hernia. Si no, ah, hablé bueno, este el año, año pasado, anterior. sí, este, y este año no. y, y yo sé que a veces tiro cosas sueltas, cortitas, y digo después me arrepiento y tendré que haberla estirado más, porque cuando después caigo digo, claro, esto se asocia a esto, pero siempre igualmente tiene que ver con lo mismo que hablamos de la percepción, que sería este, el, el sentirme que, que no puedo, ¿entendés? Este, con una limitación. Igual no te lo voy a contestar. ¿no? Sí, perfecto. Quiero mezclarme con, con algo que capaz que no me acuerdo bien no me acuerdo bien ahora este pero sí la interpretación con el tema del amor y cuando es del niño que nace que sería la, la, la emoción que sintió la madre en, en, durante todo ese tiempo que sería la falta de apoyo algo relacionado con eso sí por la cual tengo que fíjate que cuando hernie, no vamos Yo a razonar duernia. con un mal esfuerzo dice no es un esfuerzo, el es así, ¿no? este bueno, entonces si razonas es que, que si un bebé nace con una hernia inguinal el, también... En, no, no, inguinal generalmente los bebés es umbilical. Bueno, esto no, no, decía... ah inguinal, inguinal también, ¿eh? perdón, ya bebé, pregunté no. inguinal. Bueno, por eso me parece decía inguinal, entonces lo que... De cualquier síntoma igual puede ser, porque en realidad el síntoma es de la madre, es claro. el sentir de la madre, donde se canaliza el estrés que... El bebé lo absorbe como si fuera de él. Y entonces lo que hace es este salir con el mismo síntoma o el síntoma que tiene la madre que a ella no se le manifestó y a, y a él con tanta sensibilidad, sí. Eh, perdón. Sí. no No puedo no preguntarte. Bueno, dale, pregunta. Si eso después se repara, se cura solo. No, solo no. Se, se cura... llama solo. Sí. Quiero decir, sin la ciencia... Hay cosas que se pueden reparar, pero en realidad siempre, solo, no exacto. tenemos que alejarnos de la ciencia, porque no te puedes jugar a, a, a, a no, no tener el primer auxilio. No, no, y, no. Y aparte el síntoma. Porque si consulta síntoma, todo lo que todo sí. todo todo pasado. Pero se repara solo. En realidad la pregunta sería: ¿se puede reparar solo todo? Se puede reparar porque todo lo que nosotros provocamos no es real, sino es. es el niño o la madre re... que colabora con la el madre. niño. Si vos trabajas con la madre, el niño se sana. Lo que pasa es que ya cuando hay una lastimadura, entonces, sí. tienes que esperar el tiempo de reparación. ¿tá? O sea, lo que está, te quebraste un brazo, vas a tener que esperar el proceso de, ya está roto, ¿entendés? Este, eh, hay, hay muchas historias y muchas que, que los tumores se reducen, que sí, las hernias desaparecen, que que los músculos se recuperan mucho más fáciles que los huesos se sueldan muy rápidamente más que en otras situaciones eh, no sé, un montón de síntomas el parkinson que baja su estrés y, y que puede llegar a, a casi desaparecer eh, por lo menos son en testimonios y experiencias que hemos tenido sí, sí, entonces eh, digo hasta ahí es lo que puedo hablar después lo demás este digo no me jugaría nunca jamás. En, en, en, eh, en, en confiar en que el otro pueda llegar a tener tal estado de conciencia para primero ir a la, a la ciencia y después este, trataría de trabajar para colaborar con la ciencia a través de esta forma de, de cambio de percepción. Y muchas veces la ciencia lo interpreta como un milagro y bueno, bienvenido sea. O sea que no hay que desunirse ni de la parte psicológica, ni de la ciencia, ni, ni de esto esta forma de interpretar. Bueno, ya está. Podemos darle el cortito de hoy. ¿Eh? Bueno, a mí me gustó mucho. Eh, el tema de la unión para mí personalmente es este, muy hermoso porque lo experimenté en forma personal eh, en una situación de mi vida que, bueno, ya lo sabes. Eh, y espero que, bueno, que, que, bueno, que, que lo hayan podido interpretar, ¿no? Bueno. Y si no, a su tiempo, cada uno tiene su tiempo de evolución o de interpretación No quiere decir que todos eh, sincronicen y estén a gusto con, con nosotros Pero lo que hacemos lo decimos con amor y que, bueno, que abran sus corazones Y que si a alguien le sirve, bienvenido sea Yo creo que sí, lo que ocurre es que eh, eh, quizás este, para el oyente, para el que escucha y, y por ahí tiene una dolencia de, de las que podemos se pueden plantear acá es como que necesita su tiempo para poder este procesarlo procesarlo para poder pues mira yo creo que es mucho más rápido viste el otro día cuando hablamos del vitiligo recibimos un, un messenger que se lo pasé a Karina ustedes también lo vieron sí. este, que fue hermosísimo porque se sintió totalmente identificada con todo lo que estábamos hablando. Entonces, eso es lo que nada fea para seguir este, transmitiendo en este programa, ¿no? Entonces todos estos comentarios de gente que se identifica con su propio síntoma, ¿no? Que bueno, toda misma su me pasó. vivencia y a vos y con También, tu árbol, con, con tu familia. con mi abuela, claro, sí, por supuesto. Entonces, este, bueno, cuando nos identificamos es mucho más rápido, no es que es decir tengo que creer en algo que dice él. No, no crean en nada. La verdad, no me crean nada. Solo sientan, abran sus corazones y inter eh, interpreten lo que es eh, su sentir con respecto a su vida si sí se identifican, por eso el otro día cuando hablamos del vitiligo y por eso no quería hablarte de la hernia sola, ¿sí? porque cuando abrís eh, un síntoma hay un montón de formas, por ejemplo el vitíligo creo que había cuatro formas de poder interpretar cuál es el camino para que tengas esta reacción de defensa en la piel. ¿sí? Bueno, nos despedimos de este bloque. ¿Sí? Bueno, muy hermoso fue lo que me gustó mucho bueno. sí, Para vos que estás del otro lado Aden Emocional, gracias por estar Gracias, gracias por estar gracias. Gracias.